Domingo, ¿te parece que veamos el ensayo al que se le somete al yeso para comprobar su consistencia y su homogeneidad? Muy bien, pues si quieres pasamos a ver el, eh, la instrumentación que tenemos aquí en esta bancada con la cual hacemos el ensayo. En un principio tenemos una amasadora sobre la cual volcamos la muestra de yeso y la cantidad de agua predeterminada. Vamos batiendo durante un, un tiempo y posteriormente lo pasamos a la siguiente, pase, la siguiente fase del, del ensayo. Este ensayo, Domingo, es muy importante porque es el que permite percibir al usuario final, en su casa, en una obra, la calidad y la consistencia del yeso y la homogeneidad del mismo. Efectivamente. Bueno, como ves, Yolanda, ya estamos en la segunda parte del ensayo, estamos en la mesa de sacudidas, y aquí lo que hemos hecho es verter la muestra que hemos preparado en, el ensayo, en la parte anterior, la hemos metido dentro de un molde, desmoldaremos y procederemos a dar una serie de golpeos que nos indicarán